una discusión ahí con un vecino y me dio la ahí ¿Dónde ocurrió? En el 24 de abril ¿Anteriormente ustedes habían tenido inconvenientes? Sí ¿Por qué? Pues yo pertenezco a con la Junta de Vecinos y allá y que era un muchacho muy inquieto entonces siempre me no un problemas ahí y como parte de la Junta de Vecinos siempre yo vivía corrigiéndome pues, ¿sí? eso, pero varía ahí ¿no? solo eso en relación a, a, a él, ¿emprendió la huida luego de cometer el hecho? Qué? No, está no, está preso. ¿Cuántas puñaladas recibió usted? Una.